Bienvenidos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mercedes Villa y en esta segunda semana del curso de prácticas sostenibles para zonas urbanas, abordaremos el tema de agua y rutinas. Empecemos. Para iniciar, hablaremos de la distribución del agua en el planeta. Como usted conoce, el agua es uno de los recursos más abundantes en nuestro planeta, sin embargo, el 97,5% de esta agua es agua salada y por lo tanto no es apta para consumo humano. Del 2,5% restante, el 70% se encuentra congelada en nevados y glaciares. El 29% se encuentra en zonas de difícil acceso, como acuíferos confinados bajo el suelo, y el 1% es el agua que tenemos disponible sobre la superficie terrestre en forma de lagos o de ríos y que nos sirve para aprovechamiento, consumo humano y mantenimiento de nuestros ecosistemas. El agua es indispensable para realizar todas nuestras actividades. De ahí que del agua que tenemos disponible para su aprovechamiento y consumo, el 65% se utiliza en actividades de friego, para todo lo que es la cosecha de nuestros alimentos. El 35% festante se utiliza entre consumo doméstico e industrial. El factor ponderante entre estos dos dependerá de cuán desarrollado es un país. En Ecuador, por ejemplo, el 7% se utiliza para la industria y el 18% para el consumo doméstico. Continuando con este tema, hablaremos ahora del gasto de agua que nosotros le damos diariamente. Como ustedes saben, por el agua nosotros pagamos una tasa municipal que es relativamente baja, ¿no? porque tenemos agua todos los días y pagas cada mes una mensualidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita 100 litros por habitante por día. Es decir, que con 100 litros nosotros podemos ducharnos, preparar nuestros alimentos, lavar nuestros utensilios, entre otros. En Ecuador, el promedio de gasto de agua alcanza los 237 litros por habitante por día, lo cual indica que nosotros estamos desperdiciando el agua que otras personas necesitan. Como mencionamos anteriormente, dentro de nuestras ciudades el principal uso que le damos al agua es el doméstico. Nosotros la necesitamos para preparar nuestros alimentos, lavar nuestras manos, nuestra ropa, nuestros utensilios, para limpiar nuestras instalaciones y regar nuestros jardines. Cada vez que nosotros utilizamos el agua, estamos añadiéndole un contaminante. Cuando nosotros nos enjabonamos las manos, le añadimos jabón. El jabón tiene detergentes y eso se va en el agua. Cuando alamos la palanca del baño, se van nuestras excretas, nuestras orinas en ella. Además, cuando lavamos nuestros platos, por ejemplo, se van festos de comida. Esta agua que se produce mezclada con estos festos que le añadimos se conoce como agua residual y es un agua que es contaminante y que necesita ser evacuada mediante los sistemas de saneamiento. Entre más agua utilicemos, más agua residual producimos. Por eso es imperativo que mejoremos la forma en que utilizamos nuestra agua y reduzcamos su gasto. Para reducir la producción de aguas residuales en nuestras casas, necesitamos reducir el gasto de agua. Entre las medidas que podemos implementar están tomar duchas más cortas, instalar reguladores de flujo en nuestras llaves y mangueras, cerrar la llave mientras lavamos nuestras manos, nuestros dientes o jabonamos nuestros utensilios, utilizar la lavadora con carga completa. Otras iniciativas las pueden encontrar en el material disponible en nuestro curso. Les invito a revisarlos y a unirse en la siguiente semana en nuestra próxima lección.